Un día especial para nosotros. La extrañaban, extrañaban su voz. <risa> Buenos días. Hoy nos vamos a desparasitar. Yes. Amigos, Hayato está emocionado porque en Japón no se desparasitan, entonces es su primera vez. Tú tienes que tomar las pastillas, Hayato. ¿Dos? Ajá, con agua. Ya es muy malo tomando pastillas también. Muy bien. Eh, mm. uh, fighting, fighting. Ah, uh, muy bien, muy bien. Más en el timing Ey, Hola amigos, buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog en nuestro canal de pareja. El día de hoy hemos traído a Prim al parque. Hace mucho que Prim no sale en el canal. Aquí anda. Muy feliz ella. Ya tenía como un mes que no salía la gorda un mes. La extrañaban, extrañaban su voz. ¿Dónde está tu mamá, Prim? ¿Dónde está tu mamá? Yo. Ya temporada de ponerte Bestido. One Piece vestido. Uh, hoy traigo bata pero es como un vestido. Muy cómodo. Sí, nada chua. Prim, un es toro de todo lo El día que se va a bañar, la dejamos que se empuerque, que ande libre, que haga todo lo que quieran. ¡Me vale! Ya regresamos a la casa y hoy yo creo que vamos a compartirles muy tranquilo un día muy tranquilo porque yo creo que este año en enero, febrero, marzo también había muchas cosas muy emocionadas la casa, la danza y la coreatania vivir solo, el concierto de sin bandera y sí, muchas cosas muy muy emocionadas mi emoción nato no sé sí, pero hoy creo que es un día muy normal y últimamente yo a ah, mi clase de español ya termino este semestre nivel 4 y ya tengo vacaciones y este año 온라인으로 수업을 해서 사실 조금 어려웠고 역시 좀 직접 가야 더 재미있게 친구들이랑 얘기도 할 수도 있고 그래서 조금 힘들었는데 그래도 뭐 의미가 있다고 생각을 해요. 예. Y hoy es un día especial para nosotros porque por fin, después de meses, hoy tenemos a nuestros primeros invitados en la casa. Van a venir aquí mis amigas, estamos muy emocionados. Sí, Hayato, ¿estás emocionado de que va a venir gente a nuestra casa? Sí. La verdad, vamos a pedir pizza y va a ser así como muy relax y vamos a jugar juegos de mesa, pero... Normalmente nunca tenemos visitas en nuestra casa porque en Japón de hecho no es como muy común invitar a tus amigos a la casa como son espacios muy pequeños. Es rara la vez que te invitan a casa de alguien. Y nunca tuvimos visitas en Japón. Y en Monterrey solamente una vez tuvimos visitas. Y ya, entonces estamos muy emocionados porque es la primera vez aquí en nuestra casa en Tampico que vamos a tener visitas. Uri chingudul uri chip chihuahua al gótcate. Sí. Uri Sí, pero tenemos que limpiar y organizar un poco porque, pues, como va a haber visita, qué vergüenza que esté todo el tiradero. El otro día en el mandado compramos estas papitas y Hayato está muy emocionado por utilizar su para cocinarlas. Poquito. Poquito, qué rico. Pec 10 minutos. Air fryer. Ok, la vez pasada intentó hacer pollo frito en la air fryer y se quemó y se pegó. Pero por primera vez, por sí, vez. Hoy sí va a salir bien, yo creo. Yo creo y también sí. las papitas van a salir bien, espero. Y la vez pasada hicimos... Muchos curry para mis amigos, nuestros amigos Ajá. Es que la semana pasada mis amigas habían quedado de venir La reunión que va a ser hoy iba a ser la semana pasada Pero se enfermaron del estómago dos Entonces al final decidimos pues, ponerla para que todas pudieran venir aquí Y por eso es hasta hoy y por eso teníamos una olla de curry y no lo tuvimos que comer. Pero la verdad es que a mí me encanta el curry. A mí me gusta mucho, así que todo bien, no pasa nada. Comimos muchos curry, como tres, cuatro días Pero, Pero está bien o... porque a mí me gusta el curry. Sí. ¡Qué <risa> rico! Mm. Qué rico. Pero por qué no resiste la air fryer? 지난번에 실수했으니까 <웃음> <웃음> 이번에는 좀 맛있게 먹자. 오케이 오케이. 그럼 그거 입어. 어, 이쪽이 또 스타일로 자본. 뭐? Traemos roupa de pareja. Não me havia fixado. Branco. Negro. <웃음> Amigos, para que ir a restaurantes cuando tienes a un esposo japonés que cocina delicioso ¡What! Este plato parece de restaurante ¡Wow! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Hasta sopita! Sopita miso, papitas, verduritas, pollo y arroz ¡Wow! ¡Itadakimasu! ¡Itadakimasu! ¡Provecho! <risa> ¿Qué tal Tania? Mm. ¿Está rico? de verdad, delicioso mm, Qué bueno, tarda como 30 minutos muy poquito sí, la vez pasada se secó pero esta vez está súper rico <risa> perdóname yeah. amigos, ya regresó nuestro coche uh, qué felicidad es tener coche varias personas nos preguntaron que por qué no nos movíamos en taxi o en Uber cuando estaba descompuesto pero la verdad es que está bien caro están bien caros, así que extrañábamos mucho nuestro querido coche Sí, lo único malo del coche es que apenas tenemos poquitos días con él Y nos acabamos de dar cuenta de que trae una llanta ponchada La tiene otra vez bien baja, es la llanta de siempre Entonces la vamos a llevar a la gasolinera para que le pongan gas Digo, aire, no gas, no no gas, aire. ¿Qué traigo? Hoy ando diciendo cosas primero blanco y es negro y ahora gas y no, es aire. Aire, por favor. Super cool. Como nueva nuestra llanta. Yeah. Yeah. Messi. lo que más no me gusta mucho es limpiar la casa amigos, seguramente muchos de ustedes se están preguntando, ¿cómo hace Tania para agarrar las cosas de su <risa> cocina, si ella es muy pequeña y tiene una cocina muy alta tenemos una maravillosa tecnología llamada mi banquito, mi banquito es mi mejor amigo en la cocina y lo voy a utilizar para organizar todos mis trastes de boda Perdón, el marido se está peleando con Alexa porque él quiere música de boda y no se la pone Pon música Esperate Alexa, pon música Alexa. Boda, boda, Ya tiene su música de boda. Les decía, son las 7. Vamos a ver a qué hora llegan mis amigas. Llegarán puntuales, llegarán a las 8. Todo un misterio. Aquí ya empezó, ya toda la pachanga. Chacoman, Chacoman, y chenugu lo cháquen su. Ah, ya vienen camino. Ah, vale. Ya está terminado, me he hecho un jale. Ok. Allá toco, allá toco. Amigos, son las 7.30 y ya llegó la primera, miren las puntualitas, me sorprenden, me sorprenden. Yo pensé tarda 30 minutos. Mínimo, no vamos por ellas. ¡Saluden! ¡Ya llegaron mis amigas! ¡Salud! <risas> <El> entretenimiento sano <risas> y bueno que vamos a tomar y apenas vamos a abrir el vino que es lo peor apenas no te desgusta tener amigos tan raros <risas> cuidado con nuestra lámpara es nueva ah pero no es la oh, okay, okay. <risa> sin algún <risa> sin albur. Ya te conozco y con... Yato me la está haciendo de malas, me está poniendo un montón no, no, de no, no. para comer y Él me brinca. Tú ves ¿por qué yo les estoy sufriendo? Para la persona. Para mí. ¿No es que maldades a todos, ¿verdad? una mala persona. ¿Verdad? Sí, mala, mala gente. Canela dos rondas. Todos están bien felices. Sí. <risa> mala persona. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo Embarazada <risa> Pero Fiesta de embarazada Baby <risa> shower Baby shower, cañón, tiro al blanco, corto y largo y despegar Cama, caja, mesa, escritorio, fogata, fuego Mariposa, abeja, flor Mosca <risa> Concha, concha, Pan. concha, reja, rechilla. Esto es primavera. Sí. Es la, la temporada, la temporada, de temporada de flores. Sí. Yo te entendí. Yo te entendí. The next day. Amigos, hoy es el día siguiente y disculpen nuestras pachas. Ahí viene Jayatón. Ven, saluda a la cámara. La verdad es que hoy todo el día estuvimos trabajando y así como en fachas Porque ayer la reunión se acabó casi a las 2 de la mañana ¡Qué ve, ¡Ah! tú, tú te ves bien La que se ve fea soy yo Tú te ves como si nada Pero ¿Te ves todavía guapo? no me bañé Hayato ni siquiera se ha bañado Yo sí me bañé Debo aclarar, no tengo maquillaje, pero me bañé. Pero fin de semana. Sí, es fin de semana, pero ¿Qué? es sábado, no es domingo. Sí. Sí, pero la verdad es que ayer nos divertimos mucho. ¿Qué? Yo tenía muchas ganas de hacer una reunión así con mis amigas, porque la verdad es que nos hemos visto muy poco. Son mis amigas desde la universidad. Nos juntamos... Ya desde hace muchos, muchos años y siempre las veía una o dos veces al año y la verdad es que últimamente las estamos viendo bastante seguido porque pues vivimos aquí en Tampico y de hecho faltan más amigas que están en otras ciudades y hasta en otros países y ellas siempre vienen cuando hay vacaciones o en Navidad, así que faltaron muchas pero estoy muy contenta de haberme reunido ayer con mis amigas. ¿Te divertiste? Sí, mucho porque yo nunca me gustaba Jugar como ah, uno sí, uh -huh. Porque no sé Muy difícil Es muy divertido sí, muy divertido Hayato se lo pasó haciendo maldades Y yo gané todas las rondas De todos los juegos porque no soy competitiva Los juegos me dio mucho estresado ¿No ¿Te estresaste? Sí. ¿Por qué? Antes, antes ah, pero antes. ahora sí Antes te estresado okay. sí. A mí me gusta mucho Hoy vamos a cenar recalentado de pizza de ayer Tenemos que comerlo Sí, tenemos que comer, que no se desperdicie nada de comida. Sí. sí. Hoy también vamos a usar horno. Siempre. ¡Yay! Yes. Mm. Sí. No, no. Qué <tose> chana, y sabemos y mi cochinito. Marzo va a terminar. Puedes creer eso. Se fue muy rápido, se está yendo muy rápido el uh, año Ya tres meses ya ¿Sí? termino Wow, cuando me comienzo, no me no voy a ir más rápido Ah, sí Esto es realmente lo que me gusta Esto real ¿Cómo te fue? Estos días La verdad, tuve una semana estresante Muchas, muchas pendientes en el trabajo sí. ¿y tú? como siempre pero ya no hay clase de español ¿cómo te sientes de haber acabado el nivel 4 de español? Ah. ¿sientes que mejoró tu español? creo que cuando empiezo la clase nivel 4 me siento muy como ah ya yo Puedo hablar español muy bien, pero cada día, cada día, yo no puedo. Wow, no puedo. El español es difícil. Sí, muy difícil porque ahora aprendí mucho, muchas palabras, muchas gramáticas, muchas impresiones. Expresiones. Expresiones. Ajá. Por eso estoy muy confundido cuando lo usa, cuando no lo usa. Cuando tú quieras. Sí. Creo que era mejor porque no tenía muchas palabras gramáticas, Por eso de hablar ahora sí. Es difícil como cuál voy a elegir palabras dramáticas. Tienes mucho de dónde escoger y se te hace difícil. Mm. Pero es lo mismo. Puedes escoger lo que tú quieras. Sí. Maestra me dijo siempre. Igual. Igual. Uh -huh. significan lo mismo por eso Por eso tú puedes elegir cuál usar sí. uh -huh. Estoy Está bien porque estás de vacaciones Y vas a estar <risa> como un día de tus Pero clases es. Así que está bien sí. Amigos y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, esperemos que les haya gustado, fue un vlog muy sencillo en la casa, pero la verdad es que teníamos ya también ganas de hacer un video tranquilo en casa, porque últimamente había habido como muchos eventos y muchas noticias, así que esperemos que ustedes también hayan disfrutado el video del día de hoy. Si les gustó por favor no olviden regalarnos un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que YouTube les informe cuando subamos un nuevo video y nos vemos en el siguiente Adiós Bye.